que la sabes. Yo sí. Te voy a decir ahora, gracias a Carolina, gracias Francis, sí. Yerian y a los demás miembros del equipo. Cuando dos mujeres discuten, ¿verdad? Las dos tienen la razón, Entonces, la, sí. la comparten. Sí, porque fíjate, aquí la pregunta es, si, dos, si una mujer siempre tiene la razón, uh -huh. ¿qué pasa cuando dos mujeres discuten? Uh -huh. Giovanni, sí. ven a tomar el mando. Mira, Seguimos, vamos a ver, mire, amada. Este es trabajo que, que trajo el nunca bien ponderado y el ya en la antigua demuestra una realidad de la sociedad dominicana. ¿Qué fue? Es, <risa> daña el comentario. Pero yo no lo he dañado. Él nunca, eh, el, el, el nunca bien, ponderado. bien ponderado. Claro, es decir, la gente no te está no te valora en tu justa dimensión, eso es lo que yo estoy diciendo sí. con Él esa tiene fanáticos fervientes, eso. Por el, yo tengo gente una que pelea ya. No, no, Sa no. Saludo a Marisola no y a los Rieles eso, yo, y a Frami y a, y a esa legión de fanáticos, de, <risa> de gente y Tony, que yo creo que es Sony eh. también, ay, que ay, eso es Ahorita, de Ahorita poner un OnlyFans que es OnlyFans ¿Eh? ¿No? ey, ey, ey, no, no, dos, ¿eh? dos dólares con 50 ey. dejémoslo ahí para Marco dejémoslo Peralta ahí. ¿a quién? A Marco Peralta Dejémoslo de ahí. y él mire, mire eso, eso que hizo Yeyan y que trajo ese material y la respuesta que dio la gente después de haber visto este reportaje demuestra una situación muy típica muy normal de la sociedad sí. dominicana somos hiperbólicos y exagerados. Y eso es así en todo, en todas las actividades de la vida. Por eso ustedes ven que dicen, no, los mejores peloteros son los dominicanos, los mejores equipos del mundo, nosotros no, eso no es tradición dominicana el equipo, pero el mejor equipo del mundo es el es que se hace aquí. Sí. Y así por el estilo, y así por el, por el estilo. Entonces, cuando uno hace análisis sobre algún aspecto de la vida nacional, tiene que tomar en cuenta eso. Yo siempre dije aquí, cada vez que escuchaba a algún amigo, amigo o amiga televidente que decía, no, porque el, el, el vehículo de la basura tiene 15 días que no pasa por aquí. Señores, eso no es verdad. Eso no es verdad. No duran tanto. Pueden durar una semana, puede durar cinco días, puede durar seis días. Pero no duran 15, porque si duraran 15, la mayoría de esos envases de basura tienen desechos orgánicos. Como la naturaleza nada se pierde, sino que se produce un proceso de transformación, esos desechos orgánicos crean unos gusanos que se encargan de hacer desaparecer todo ese, de ese desecho orgánico. Pero eso dura un tiempo, lo que quiere decir que durante ese tiempo, si así fuera, ...la gusanera fuera tan grande en los alrededores que nadie pudiera soportarlo... ...y el olor tambi también. Entonces, no es, no es así, no es verdad. Por eso hay que tener mucha cuenta cuando uno escucha a alguien decir algo con relación a qué. Por eso es bueno ir a la fuente, porque no, no es prudente hacerse eco... ...de aquellas cosas que en definitiva no conocemos, en definitiva no vemos y no podemos confiarnos en lo que diga el dominicano. Si hay una cosa buena en el mundo, es dominicana. Punto. Así es la vida, así es como piensa el dominicano su sociedad, así es como piensa el dominicano su, su, su vida, lo que ocurre en esta nación. Por eso hay que tener mucha cuenta. Aquí se han demostrado varias verdades con relación al tema de la basura. Uno de lo, una de las verdades... es. Primero, el ayuntamiento no ha estado a la altura de la circunstancia eso hay que decírselo lo asiquió, lamentablemente, querido hermano. Tú no has estado a la altura de la circunstancia en el sentido de resolver el tema de la carretera. Yo digo... No creo yo que sea necesario buscar los 60 o 70 millones que dicen los lajara que se lleva a la carretera, pero sí por lo menos buscar la forma de cómo acondicionar lo más posible, sobre todo ahora que no hay lluvia, que hay sequía, que eso pudiera provocar una, eh, pudiera darle un compás de espera para poder ir resolviendo, qué sé yo, echarle un par de camiones de material, buscar un equipo que, lo, que allane un poco de eso, buscar la manera, yo creo que las cosas se pueden hacer. Ok, eso, eso por un lado, pero tampoco se ha estado recogiendo la basura, se ha estado recogiendo los restrojos que deja la basura después que el camión pasa, que sí es, si es, si es responsabilidad del ayuntamiento, cosa que se hacía en, en la anterior administración. Andaban unos motores por ahí eh, donde, que recogían esa, esa, esa basura, incluso eh, los señores en los carritos también lo llegué a ver recogiendo basura en los carritos, que antes hacía que, que se recogía la basura. Aquí no habían camiones de basura. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Que habían eran unos carritos que unos tipos empujaban y iban y lo echaban ahí, iban y la botaban y volvían otra vez a la ciudad. O sea, eh, ha habido una responsabilidad del ayuntamiento que no se ha estado cumpliendo cabalmente. ¿Ok? Entonces hay que retomar eso para poder paliar un poco la situación. Y segundo... No hay manera de educar a la gente en dos días, en una semana, en un mes o en un año. La educación es un proceso y ese proceso debe comenzar abajo. Y como no hay forma de comenzar abajo porque tendríamos que hacer niños a todos los que son adultos hoy para entonces comenzar a enseñarlos, yo pienso que lo que hay que hacer es niveles de consecuencia. Eso que propuso alguien aquí, de que estaban dispuestos a pagar un, un, un vigilante, para que, para que pudiera verificarse quiénes son los que votan basura. Están dispuestos a dar la comida y todo. Claro. ¿Por qué? Porque en definitiva lo único que va a evitar ese basurero que está en la, en la Villa Olímpica o el que está en el liceo son las consecuencias. Si no hay consecuencias no se va a resolver eso y todo el tiempo va a estar ahí. Vamos a recogerlo y ponemos un letrero, no tire basura, multa, mil pesos qué sé yo, lo que sea, se lo pongo como hacen los americanos, que te pongo, no doble no, no doble a la izquierda, multa, 100 dólares. Cuando la gente ve eso, abre los ojos porque 100 dólares es una cantidad considerable. ¿no? Entonces, en definitiva, eh, eso, es lo que, eso es lo que debe de hacerse. Eh, aquí estamos claros, todos tenemos responsabilidad en la basura, desde la compañía que la recoge en cierto modo, en algunas cosas, el ayuntamiento que la paga, y el ciudadano que la tira, que la echa. Por eso, la idea aquí entonces es llegar a ese convencimiento, compañía, ayuntamiento, ciudadanía, y entonces buscar la manera de ir corrigiendo esos problemas, porque señores ya está bueno, no podemos seguir inundándonos en basura, no podemos seguir acusando al ayuntamiento de lo que pasa, pero tampoco podemos seguir acusando a móvil soluciones de lo que pasa. Tenemos que hacernos una mirada interior y ver en qué medida estamos fallando, comenzar a cambiar esa actitud y mejorar la vida de un pueblo como San Francisco de Macorís, noble, trabajador, levantisco, peleón, y patriota que toda la, cada vez que la patria nos ha necesitado Nosotros hemos dicho presente y estamos ahí Vamos a hacerle honor a esa historia que tenemos Comenzando con la basura Vamos a limpiar San Francisco entre todos Muchas gracias Pasen feliz resto de, del fin de semana ¿Eh? Y del espacio, que del tiempo que nos queda acá Ah, ok Sí, amado, muchísimas gracias de mañana